Este es un videito sobre la instalación de UTM. Básicamente se instala el programa, se lo abre, y de las opciones se coloca en virtualizar. Eh, y lo que hice fue descargar la ISO de Windows desde Microsoft del Insider. Usé todas las opciones normales, sin tocar nada. Se crea el el espacio necesario y después empiezan algunos problemas que se pueden solucionar eh, que tienen que ver con la configuración de internet y el teclado. La forma que yo encontré fue colocar eh, como que está en inglés el teclado, aunque yo lo tengo en español, pero eso permite que cuando use la combinación es de tecla, pueda usar y escribir el carácter que está en inglés, que es una barrita invertida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo lo escribo, como es acá, puedo colocarlo desde el teclado en español, pero configurado como si estuviese en inglés. Esto va a permitir que pueda eh, saltar el problema de internet. Entonces, lo primero que hice, bueno, la configuración Argentina-Mi País, teclado en inglés. Eso es incorrecto. Pero me permite que cuando aprieto función Shift y F10, pueda usar la barra invertida. Cuando hago eso, puedo escribir este comando la barrita bypass en Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto permite continuar con la instalación. Se me traba. Entonces, ¿qué hago? Reinicio y al reiniciar ahí sí coloco Argentina mi país y busco el teclado en español. Entonces, en esta segunda vez, luego de reiniciar, luego de colocar el comando Puedo saltar decir que no tengo internet. Digo que no tengo internet, coloco las opciones que se están viendo en la pantalla de configuración de Windows y Windows sigue instalando. Una vez que se instaló, yo en las opciones puse que utilice eh, el complemento este que estoy instalando. Esto qué hace? Instala los drivers necesarios para que funcione eh, correctamente la pantalla eh, internet todos los drivers eh, una diferencia y un problema que yo tuve por ejemplo no anda correctamente la uh, windows store y compárales si me anduvo correctamente el windows installer solito pero tuve problemas con algunas teclas utilizando Visual Studio.